periodismo de datos sigue el rastro de la comida medialab prado pues yo soy Adolfo Antón Bravo soy doctor en Ciencias de la Información. Soy el responsable del Laboratorio de Datos Abiertos y Transparencia de Medial Prado. El taller de Periodismo de Datos se inicia como una de las actividades que pretenden poner en juego el periodismo de datos en España, dado que este grupo promotor ve que internacionalmente, en el Guardian, en el Washington Post, New York Times, pues están haciendo cosas muy chulas ...y aquí no se está haciendo nada. Y, y bueno, ya surge ahí como una cierta rutina ¿no? eh, anual... ...que es eh, hacer esta organización desde... Eh, ...pues como una de las actividades... ...de la Open Knowledge Foundation y de, y de Medialas Prado. Lo que sí que, bueno, eh, es reseñable este año... ...pues es que la temática es la alimentación. Pues eh, para mí desde cualquier tema se pueden abordar eh, cuestiones generales del, que afectan a la sociedad ¿no? y el periodismo pues lo que busca es eh, narrar eh, o contar historias que nos afectan a todos, de las que igual no somos conscientes o de las que igual no tenemos conocimiento porque ocurren al vecino o ocurren al vecino del vecino y entonces eh, desde la alimentación y además con el paraguas de los objetivos de desarrollo sostenible pues se da ahí un marco de conceptual y, y un marco de acción donde junto con el periodismo de datos se me ocurre la metáfora esta del follow the food, sigue el rastro de la comida en cuanto que en periodismo es muy utilizada la de sigue el rastro del dinero, si quieres saber ...qué es lo que está pasando, ¿no?... ...y cuáles son, qué es lo que hay detrás de una decisión u otra... ...que nos afecta cotidianamente, ¿no? que si el resto de la comida sería, pues, eh, un poco lo mismo, ¿no?... ...si quieres saber por qué comemos esto... ...por qué estamos invirtiendo en estos alimentos... ...o desarrollando estas tecnologías... ...o tratando los animales, o las plantas, o el territorio... ...o la población, de esta manera... ...igual es porque hay unos intereses económicos o unos intereses políticos o unos intereses, al fin y al cabo, detrás, que están ocultos y quizás siguiendo ese rastro podemos saber más. No? Ismael Nafría, por ejemplo, que es un periodista, estuvo en La Vanguardia, pues siempre ha estado muy atento al New York Times y, y observa cómo se ha movido el medio y tal. Hombre, una cuestión básica es que tiene que haber equipo, tiene que haber gente que sepa. Y, y aquí no es que no haya gente que sepa, pero a la gente que hay que sabe pues no le ponen a hacer eso. ¿no? Y esas cosas se tienen que preparar con tiempo. ¿no? no puede ser que te levantes un día y digas, ah, son las elecciones en España? Pues vamos a hacer un gráfico. ¿no? Lo importante es la narración. O sea, es, eh, un, otra cosa es que sea una narración basada en datos, que sea una narración acompañada de datos, que sea una narración visual basada en datos, pero bueno, tiene que haber narración. Eh, que, que con un gráfico consigas una narración interesante pues aquí eso se han dado varios talleres o ejemplos de, de cosas pero normalmente acompañan a un texto. ¿no? siempre va a haber un, un texto, eso no, no, no, no se quita. O sea, Los lo datos es eh, una forma de, bueno, de, de tener más, más digamos eh, antes hablabas de eso de las, el periodismo de declaraciones o tal. Pues eso eh, Todo eso se contrasta, ¿no? Y, y, hombre, una declaración en un momento dado puede ser interesante. Lo que no puede ser es que todo el rato sea eh, fulanito dice A y fulanita dice B, ¿no? Y entonces, pues como el otro día Antonio Rubio, eh, de unidad editorial, que decía, el periodismo no es decir uno dice que llueve y otro dice que hace sol, sino abrir la puñetera ventana y ver si está lloviendo o si hace sol. ¿sabes? y decir, esta persona es la que tiene razón, ¿no? Entonces, bueno, aquí los datos, eh, si sí, no es que, nos es que den la razón, pero bueno, aportan mucho. O sea. El equipo tiene un, una gran calidad, son algunas pues, figuras mundiales de, del mundo del periodismo de datos y de la visualización, y yo creo que lo vamos a flipar. Eh, soy Raúl Camañas, infografista en La Vanguardia y nada, soy mentor eh, aquí en el Media Lab. Eh, estamos con, un, con proyectos de la alimentación. Yo creo que fue en torno al 2006-2007 que con, la, con esto del Big Data se empezó a poner de moda la visualización, los diseñadores, artistas, eh, entonces empezó a, a, a brillar la estética, digamos, de de la infografía y, sobre todo, de la visualización de datos. Se potenció muchísimo por ahí y es una cosa que ha tenido mucho, mucho éxito. Primero, yo diría que a nivel estético llama mucho la atención, pero que está teniendo un, un calado cada vez más, por ejemplo, como se refleja aquí en este, en este taller, ¿no? en, en la capacidad que tiene la infografía y, y la visualización de datos como, como una parte más de la infografía para explicar y desentrañar la, la información. Yo creo que se ve cada vez más como en los, en los medios de comunicación, incluso los infografistas empiezan a tener en medios digitales sobre todo un protagonismo eh, más allá del propio infografista. Empieza a ser, empiezan a ser periodistas que escriben parte del texto o el texto completamente, llevan a cabo toda la investigación, realizan la... y, y, y con su visión y su capacidad para, para explicar las cosas de forma visual y hacer que su que suyazca, eh, lo que a priori nadie veía. Yo creo que también desde las direcciones de los diarios está viendo que es de una gran utilidad que está aportando otro tipo de reportajes eh, de muchísimo valor. Y, y por ahí es el... Ya pasa en Estados Unidos, en, ¿no? que llevan un poco la delantera, pero yo creo que aquí en España, eh, con un poco de suerte, si se apoya desde, ¿no? desde las direcciones y tal eh, de los diarios, eh, hay, hay, aquí en España hay mucho potencial. Aquí Collán era en el, en el español, ¿no? si me equivoco, luego se fue al país, y Daniel Grasso en el confidencial y ahora en el, en el país. Eh, son muy conocidos por eh, ser eh, unos analistas políticos que explican las cosas como nadie, eh, lo hace ¿no? y utilizando técnicas que tienen que ver con la estadística que otros periodistas no conocen. Para nosotros lo que sustenta en nuestro trabajo al fin y al cabo es el, el rigor y en una infografía, más que en otros, diría, de, de perfil periodístico, por ejemplo, escribir un texto, que puedes darle unas vueltas, puedes no decir unas cosas, omitir otras, puedes jugar con esto. La infografía muchas veces se basa, de alguna manera, en, en hechos. Y los datos son, se manejan como hechos y, y eso hace que, sea más, eh, que haya más credibilidad en ese sentido. Hice una charla el martes con Samuel Granados, la hicimos conjunta, en la que lo que explicábamos era eh, un poco cómo se puede mentir también con, con la infografía. Eh, y Samuel le estuvo explicando y enseñando trucos de cómo se puede o sea, trucos sin mentir, cómo se puede alterar la... la lo, ...lo que se percibe. A veces cuando... ...si no pones bien la escala... ...digamos, o, o estiras demasiado... Eh, ...la gráfica, la estiras de forma vertical... ...se radicaliza mucho... ...esos resultados... Eh, ¿no? las, la, las, eh, ...una diagonal se puede convertir en algo... empicado ¿no?... ...o si lo achatas mucho... ...se puede convertir casi en horizontal... ...con lo cual casi no se aprecia ...la, la diferencia, entonces existen... ...trucos eh, o, o malas prácticas... ...que te pueden llevar a... a a, a, a equívoco entonces nosotros lo que defendemos también más allá de la visualización de datos y, y de ese rigor es eh, contextualizar lo importante que es contextualizar periodismo de datos media lab Lázaro Gamio, eh, trabajo como el editor de visuales en Axios, en Washington DC, en los Estados Unidos, y fui invitado como mentor para este taller de Media Lab. Está Jaquín uh, Heves, no, no, no me sé el nombre completo, sí. pero eh, Mónica Olmano del Washington Post, eh, estuvo Samuel Granados, eh, estuvo Álvaro bariño eh, pues, sabes, varias gente, como es bien montado esto. Bueno, honestamente de la infografía eh, hubo una época como en los 90 y como al, al empezar del milenio que todo lo bueno estaba en España y los Estados Unidos se lo robó todo el mundo. Entonces importamos todos los genios de infografía de España y así como se desarrolló la disciplina en los Estados Unidos. En, en los Estados Unidos eh, existe como un grupo de españoles, en realidad todos son españoles que trabajan. Eh, trabajaban en el New York Times, en, trabajan todavía en National Geographic y son gente como luminarios en la de la infografía eh, Fernando Batista, por ejemplo, que trabaja en National Geographic es como un genio de la infografía, como clásica, ¿no? Es como una, una mafia de infografistas. La, la visualización de datos intrínsecamente tiene como un aspecto de, de ser verdad automáticamente, porque es, un, es una disciplina o es un arte como bien exacto, ¿no? Entonces, el infografista tiene una responsabilidad muy grande de tratar eso con respeto, porque un lector ve un gráfico y no piensa dos veces si es verdad o si es mentira, ¿no? Y lo que no, lo que no estás enseñando. Algunas veces lo más importante no es lo que enseñas en el gráfico, pero lo que dejaste afuera. hola soy alba corral y soy programadora eh, coder y artista visual y he venido en condición de mentora con estas dos disciplinas estoy bastante en la parte técnica eh, porque hay bastantes periodistas pero bueno la, la cosa de ya luego en, en aglutinar toda la información en una web o en una visualización o en un mapa pues estoy ayudando en, en todas estas cosas y también en, en, yo creo que en, en este proceso de cuando, que yo le llamo un poco el proceso del ajedrez, ¿no? que te metes en una jugada y vas, y vas y ves que al final esa jugada, bueno pues espera, a lo mejor hay una visión general y puedes tirar por varias, ¿no? Sí, y sí. entonces eh, tener que decidir también, ¿no? cuál puede ser la más rápida o la más eficaz para el tiempo que se tiene y para lo que se tiene que presentar. Yo, a ver, del mundo redacción, yo vengo de otro mundo que también está muy bien esta mezcla ¿no? de disciplinas que se hacen, estos encuentros, entonces para mí lo primero es lo visual, entonces es como que lo hago al revés, a lo mejor, ¿no? Creo que hay que, sí, hay que eh, inculcar ¿no? eh, a las personas que utilizan todos estos datos y estas investigaciones y esta manera de contar historias que, bueno, que por los ojos es, es lo primero que, que nos va a entrar. Es muy bueno saber que los datos no los tenemos, que pensamos que nosotros como consumidores o como investigadores eh, vamos a tener esos datos ahí, como que Internet es muy libre y que todos... ...que en este mar de datos, pues hay datos que no están... ...y que se esconden de manera, bueno, bastante interesada. Sí. Y, y también lo que me ha gustado es que también este tipo de, de propuestas... ...a mí también me repercuten y se me ocurren muchas ideas que puedo hacer. Voy a poner en la cantidad de petróleo que, que, que gasto por los viajes, porque a veces los artistas tenemos que viajar mucho fuera y como ese dato lo tengo, sí. no tengo que pedirlo, a, a, hay datos que podemos tener y entonces eso está muy bien. Creo, ¿no? no modelo sí. de avión, kilómetros y, y los bolos que he tenido durante el año, bien. pues entonces eso como basado en un proyecto que han hecho aquí, ¿no? Sí, sí. Convertir el petróleo en alimento, ¿no? el alimento en petróleo. Periodismo de Datos. Sigue el rastro de la comida. Media Lab. Pues Soy Luisa Martínez y colaboro en el, en el Taller de Periodismo de, de Datos de Media Lab 2019 y formo parte del equipo Dressing Foods, que es un proyecto que intenta rastrear los alimentos y dónde proceden para saber qué impacto tienen su producción, su distribución y consumo en el medio ambiente. La primera entrega que haremos es sobre el aguacate. Entonces intentaremos eh, investigar y mostrar qué pasa cuando nosotros decidimos hacernos un guacamole, por ejemplo, y utilizar un aguacate, qué impacto tiene en la naturaleza. Pues mira, lo que, hemos, eh, lo que pasa cuando consumimos un aguacate específicamente es que primero, eh, estamos dañando a países sudamericanos porque son los primeros eh, a los cuales España, por ejemplo, compra aguacate pero claro, la producción de estos productos, del aguacate en específico requiere de una gran cantidad de agua para poder crecer y para poder producirse. ¿no? Y esto está haciendo como actualmente por ejemplo la prensa la llama Doloro Verde, esto hace que en aquellos países como es México, que es donde se encuentra uno de los estados que mayor exporta, Michoacán se llama el estado, que mayor exporta aguacate, pues por ejemplo se están desforestando bosques para plantar y cultivar el, el aguacate. Tú de manera indirecta estás apoyando un tipo de producción eh, masivo de aguacate que hace que haya eh, zonas desérticas en determinados países de Latinoamérica como o sobreexplotadas como en México o en, o en Chile, ¿no? Nosotros hemos llegado a esta idea en específico porque, porque nos hemos dado cuenta, primero hicimos una búsqueda por, por diferentes productos, eh, frutas, vegetales, tal, para ver cuál de ellos, por ejemplo, tenía mayor impacto en la sociedad, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta que el aguacate, por ejemplo, en Google Trends, en menos de dos meses hay seis mil... Eh, Google News, perdón, eh, hay 6.000 artículos publicados sobre el aguacate en España tan solo. Es decir, que sí que hay, una, eh, hay un interés por los medios de comunicación para hablar sobre el aguacate. Eh, y entonces a partir de ahí hemos seguido el, el rastro de esto en, en cuanto a indicadores específicos como... En los kilómetros que se hace un aguacate para venir desde Chile hasta, o desde México hasta, hasta España y como también a su vez España importa aguacate a diferentes países europeos, ¿no? Francia principalmente. Evidentemente todo producto que consumas tiene un impacto, pero el impacto que, que tienen determinados productos es mayor que otros, ¿no? que, como la carne, por ejemplo, que también puede, consume para, para poder ser producida, consume una gran cantidad de, de, de agua. Bueno, yo soy Celsa Díaz y bueno, soy Data Scientist y en este proyecto estoy trabajando eh, como la coordinadora del proyecto de Food in Kilometers. Food in Kilometers es eh, un proyecto que tiene como principal idea, eh, idea darle a los eh, ciudadanos una herramienta para que puedan hacer la lista de la compra y a la hora de elegir los productos tengan en cuenta además del precio la cantidad de kilómetros desde el origen hasta el ...su código postal o su, la dirección de su casa. Pues el problema es que, bueno, eh, a la gente le cuesta mucho... ...pues básicamente encontrar la información acerca de dónde vienen los productos... Eh, decidir cuáles son los productos más locales y cuáles no... ...porque siempre que vas al supermercado tienes que mirar las etiquetas... ...y es algo que es bastante desagradable y es un esfuerzo bastante grande... ...y es, es curioso que no existen herramientas fáciles de utilizar... ...con una interfaz bastante uh, eh, fácil... Eh, para poder eh, acceder a esta información de manera rápida y ya ir directamente al supermercado buscar las marcas que tú sabes que para ese tipo de producto te ofrecen eh, son más locales. Lo primero es, eh, fue bueno, discutir con Pablo Sadalegui, que también es el coordinador. Él está haciendo un doctorado en agroecología, entonces él eh, es el experto en el tema. Y bueno, pues era plantear cuál es el problema que, que puede tener los ciudadanos en este campo. Y entonces, bueno, pues yo como tenía la perspectiva de datos, pues fue buscar datos, buscar bases de datos que uno podría utilizar para conseguir esta información y calcular el kilometraje de una manera sencilla. Bueno, llegamos a la conclusión de que lo más sencillo era básicamente eh, sacar los datos de cualquier supermercado online y a partir de la información que ellos ponen online, pues eh, scrapearla a través de una técnica que se llama web scrapping y bueno, guardar esa información y en función de la localización del usuario, pues calcular los kilómetros. El punto de vista periodístico fue el que nos ayudó a contar una historia, ¿no? Porque nosotros planteamos como una herramienta y también es necesario para el ciudadano que sepa qué es lo que está pasando, por qué esto es útil y, y qué historia se puede contar para que, para que lo entiendan y entonces pues, bueno, pues ha habido un equipo de periodistas, ha habido un equipo también de pues, especialistas, ingenieros agrónomos y la parte técnica que somos David y yo. Y, y bueno, pues básicamente lo que hemos hecho ha sido pues primero sacar los datos eh, y montar lo que es la base de datos y, y cómo interaccionaría con una, una interfaz eh, web. Y al mismo tiempo, pues interaccionar con los periodistas y darle, preguntar cómo, cómo se podía contar una historia con un caso concreto, que en este caso va a ser el garbanzo. Pues del garbanzo es curioso porque el garbanzo es un producto que se produce aquí en España y que se puede guardar. Pero resulta que bueno, pues se empieza a importar bastante de países como México o como Estados Unidos o Canadá. Entonces, es como un poco una contradicción, ¿no? Porque vas a tener porque allí es más barato producirlo porque los trabajadores son más baratos o cuál es la razón por la cual tendrías que tú estar trayendo un producto que se produce aquí y además se puede guardar por años, ¿no? Sí, sí. Y entonces es un caso perfecto para explicar eh, pues cómo de malo puede ser para, para la producción local o para el comercio local que se empiecen a traer productos. Más allá del coste en, en efecto invernadero, en CO2, del de efecto que tiene la economía eh, nacional, en este caso, local. Media Lab. soy Ana López y soy una de las coordinadoras del proyecto El petróleo que comemos. La idea que tenemos con este proyecto era eh, ver qué cantidad de petróleo eh, consumimos, entre comillas, digamos, eh, en un plato, por ejemplo, de menestra de verduras. La menestra es un plato de comida típica con producto local y de temporada, pero cada vez hay más conservas por ejemplo de espárragos y de alcachofas que en lugar de estar en navarra proceden de china y de perú queríamos ver eh, cuál es el gasto de combustible en el transporte de, de esos productos para también concienciar un poco a la gente eh, ...en el daño que hacemos al planeta... ...no solo utilizando una energía no renovable... ...y que se va a gastar dentro de nada... ...sino también, bueno esto ya... ...cuando amplifiquemos un poco el proyecto... Eh, ...cómo afecta al medio ambiente también de cada país. El hecho de, de mirar el combustible que gastamos... ...es eso, es un poco para ver y potenciar... ¿no? O sea, ...hacernos ver al consumidor... ...lo importante que es el producto local... ...porque ya no es solo bio... Porque bio, eh, las leyes y las normativas, lo que contemplan es el cultivo. Porque hemos detectado en supermercados, hemos estado haciendo una búsqueda en supermercados de productos, tenemos judías bio que traen desde Madagascar. Entonces eh, ya veremos lo, lo bio y eco que podemos ser, lo ecofrénico en con el planeta, cero. Entonces pues vamos a intentar eh, ser conscientes de todo eso ¿no? y, de, y de los problemas que nuestras decisiones alimentarias pueden tener sobre el planeta y del planeta también en las personas, al final nos estamos cargando nuestros recursos naturales eh, y estamos eh, igual pues, llevando enfermedades o provocando enfermedades en zonas que, que no las tenían. Estamos sobresaturando la tierra, no le damos tiempo para descansar y además quizás vamos a países donde se puede producir y no hay una legislación muy severa respecto a pesticidas o lo que sea y eso también repercute negativamente no solo en la tierra sino en la salud de la población que vive cerca de, de esos campos de cultivo. Eh, y me ha sorprendido mucho la cifra que importamos de alcachofas o por ejemplo eh, pimiento del piquillo que tú automáticamente... También eh, soy navarra, entonces pienso automáticamente pimiento del piquillo en de Navarra. Perú eh, importa el 90%, el 90 de la producción de pimiento del piquillo de Perú. Se, eh, se exporta de Perú a España. Bueno, para visualizar un poco ¿no? eh, el impacto del petróleo en la comida, eh, creemos que hemos trabajado más el campo visual y estético. Hemos eh, elegido ciertos alimentos para un menú, un plato típico. ...y hemos fabricado un petróleo falso... ...con miel y tinta de calamar... ...que luego hemos ido esparciendo sobre el plato... ...para que veamos, ¿no? ...que, que ese, esa comida que traemos de otros países... ...pues está contaminada de petróleo... ...no como químico, sino bueno, pues en, el, en el transporte... ...para que así visualmente... ...creo que cuando golpeamos de manera visual a la gente... ...es cuando se da cuenta de esas cosas. Periodismo de datos... Sigue el rastro de la comida. Soy de Ramírez Aragón, soy el coordinador del equipo de, de la semilla al plato que se enmarca dentro del proyecto Soy de temporada. La idea del proyecto es mostrar la huella ambiental y económica de un producto, desde la semilla hasta que lo llevamos al plato, comparando los medios de producción local y de temporada contra la, bueno, contra la industria alimenticia. Bueno, nosotros llevamos varios años tratando, fomentando el consumo de temporada y eh, poder eh, mostrar que el consumo de temporada eh, tiene menos impactos ecológicos y también económicos, nos parece una forma adicional de, de enfatizar sobre este tema, sobre la importancia de consumir cosas que son, productos que son de temporada, en lugar de continuar como consumiendo lo que la industria alimenticia nos da, que es mal para el medio ambiente y pues en algunos casos también puede llegar a ser malo para la salud inclusive. Sí, Bueno, eh, partimos eh, para analizar tres productos, la naranja, el tomate y, el, eh, y la patata, y buscamos eh, los diferentes datos de, de huella ecológica en términos de emisiones de CO2 y consumo de agua. Y basados en esto estamos creando unas fichas eh, que muestran esa información de una manera amigable eh, para que alguien que esté interesado en el tema pues vaya y, y como que vea la, la realidad. Escogimos esos productos porque son consumidos bastante en España. Eh, y, y creemos que bueno, es un punto, en realidad es un punto de partida para seguir analizando otros productos con la misma metodología. Nosotros estamos trabajando en el proyecto de comedores escolares, eh, somos principalmente tres asociaciones que hemos empujado eh, con este proyecto. Somos eh, Del Campo al Cole, Carro de Combate y Sea Over Life. Se trata de traducir eh, de una manera visual y tirando de datos que ya teníamos, un informe que habíamos elaborado hace un año aproximadamente. Y lo que estamos intentando es darle una nueva vida a ese informe que se había quedado pues en un formato muy clásico, muy ortodoxo, de texto y gráficos muy planitos, de tablas de Excel y poco más, y queremos eh, relanzarlo y resucitarlo para que tenga un poquito más de difusión. Así que lo que hemos decidido después de meditarlo un poco es elaborar, un, por un lado, una estrategia de redes sociales con, con algunos materiales gráficos extraídos de estos datos, y, por otro lado, eh, parece que vamos a terminar de elaborar un, una especie de póster, un cartel, eh, con unos eh, diseñadores que, que nos acompañan para distribuirlo en colegios eh, o en asociaciones de padres y demás, tratando de, de que sea algo un poquito interactivo. ¿no? Para empezar, va a ser un cartel coloreable. En ese cartel tratamos estamos intentando analizar o eh, dar a entender eh, ¿Qué diferencias hay entre un tipo de comedor escolar eh, que apuesta por eh, el catering y por eh, la cocina fuera del lugar y por un tipo de comida más procesada y más industrial frente a un modelo de comedor escolar eh, que apueste por la cocina in situ, por eh, productos locales, preferiblemente de agricultura ecológica, etcétera, etcétera? Efectivamente surge, bueno pues como muchas veces surgen estas cosas, de una experiencia personal. En un momento determinado uno de nuestros compañeros, Andrés, eh, es padre <ríe> y entonces empieza a interesarse por, por la nutrición de su hijo, por algo tan fundamental y a veces tan, tan olvidado como lo que comen nuestros hijos en el día a día. Y resulta que mm, uno de los lugares donde comen sin que nosotros lo veamos es en el colegio y, y comen ahí todos los días, de lunes a viernes. ¿no? Algunos niños es su principal comida del día, la hacen en los colegios también por cuestiones socioeconómicas. ¿no? Y entonces este padre empieza a interesarse y crea una asociación que se llama Del Campo al Cole, que empieza a trabajar con, con asociaciones de padres y madres y con colegios para tratar de eh, humanizar, acercar o naturalizar eh, la alimentación en, en los colegios, ¿no? que sea una forma de nutrir a nuestros hijos de una manera más eh, más próxima, más cercana, más humana y, y que no sea simplemente un negocio, que es eh, en lo que se está convirtiendo, ¿no? un negocio para cuatro grandes empresas que controlan hasta más del 50% del mercado en algunos sitios. ¿no? Mi nombre es Wilfrido Antonio Gómez, eh, venimos de México, somos un equipo de como de siete personas, más los que se integraron eh, en esta semana en medialab Prado somos ya como unos más de 15. ¿no? Lo que queremos hacer es, es realizar una plataforma web digital para visibilizar o visualizar también un, un nuevo sistema de clasificación de los alimentos que critica la, la anterior clasificación que se tenía, bueno, la anterior forma de representar los alimentos que tiene que ver con la pirámide nutricional. Y entonces esta clasificación hace una crítica que es obsoleta, no, no da cuenta completo sobre la, la, la problemática actual que se tiene de la salud. Hoy en día con respecto a enfermedades como la obesidad, eh, la diabetes, el alto grado de colesterol. Entonces, eh, cuando tú tienes la pirámide nutricional, no da cuenta de ello. Y esta nueva clasificación que se llama NOVA, sí te permite eh, como asociar, ¿A qué se debe esta pandemia de enfermedades? ¿no? Eh, bueno, eh, esta clasificación te permite tener cuatro grupos de alimentos, que es eh, los mínimamente procesados o sin procesar. Es el primer grupo, Nova uno le llamamos, eh, los alimentos culinarios, que son pues, los que, están a base, lo que hacen la comida tradicional que por siglos se ha gestado. Es el grupo 2, el grupo 3 es los alimentos procesados. Y el grupo 4, los alimentos ultraprocesados. Los ultraprocesados son todos aquellos que no puedes hacer. Son todos aquellos alimentos que no puedes hacer en casa, que requieren alta tecnología para producirlo. Y además eh, tienen grasas saturadas de bajo costo, tienen muchos azúcares, tiene aditivos, tienen saboriz o sea saborizantes, colorantes. Entonces, tiene se puede decir que tiene más de 10 ingredientes para hacer este, este producto. Eh, podemos ver muchos productos. La mayoría casi, del supermercado, casi, ¿no? Casi la mayoría del supermercado, ¿no? Entonces, esos son los alimentos ultraprocesados. Y estos, cuando tú agrupas estos y ves las tendencias en la compra... Y en el consumo, en varios países de latinoamericanos, que se ha, ya se hicieron estudios, y nosotros traemos el caso México, pero la plataforma va a ser para todos los casos, para todos los países que ya tienen ese estudio, las tendencias han aumentado, ¿no? han aumentado muy drásticamente, se tiene un estudio mundial que eh, se ha, ha duplicado, o sea, ha aumentado el 50% del 2000 al, 2000, al 2013, y bueno, y estos estudios también han encontrado esa relación, que estos alimentos, estudios científicos, están asociados a esta causa de la obesidad, diabetes, colesterol alto, cosas cardiovasculares. Entonces, nos permite dar cuenta en el siglo XXI, nuestra clasificación, de qué es lo que está causando los problemas de salud. Cosa que la pirámide nutrimental o nutricional, ¿por qué no? A ver... Eh, ¿Por qué no da cuenta? Porque en la pirámide, de lo que te pedía era que carbohidratos, todo, ponía todo, todos los alimentos que tenían carbohidratos, los que tenían vitaminas, los que tenían y todos en la misma eh, ¿Sí? escala, ¿no? O sea, bueno, no en la misma escala, sino en la misma posición, dependiendo sí, sí, de la sí. jerarquía, ¿no? Y entonces, en el mundo del siglo XXI, pues ya no podías ya interpretar con la, por qué estaba sucediendo antes. Si bien en el siglo XX era importante, ¿Por qué? Porque ahí teníamos deficiencia de la nutrición, teníamos que había mal, mala nutrición. Entonces, bueno, necesita, el ser humano en ese momento que no está, necesita vitaminas, necesita carbohidratos, necesita... Entonces, ahí sí servía. Pero ahorita, con esa nueva forma de alimentarnos, pues no. ¿Quiénes venden estos productos? Pues son empresas... Eh, transnacionales La mayoría son empresas transnacionales Y además que pues, se basan en, el, en, en producciones agrícolas Por ejemplo como la soya O la palma de aceite Que bueno, tal vez acá no haya Pero en los países latinoamericanos Los están sembrando mucho y le están dando la torre Tiene un problema de cultivo intensivo Que está deteriorando la tierra también. O sea, esa es otra problemática Que está sucediendo porque estas empresas requieren sacar todos estos nutrientes de mala calidad para fabricar estos eh, son eh, ganan muchísimo o sea compran a bajo costo y ganan mucho y además pues, o sea no sirve para la salud media Lab. Soy Nach y soy uno de los integrantes del proyecto Ganadería Intensiva Problemas Extensivos. El proyecto que estamos haciendo durante esta semana consiste en finalmente hacer una cuenta de Instagram de un cerdito. Entonces lo que hemos creado es un cerdito Instagram, entre muchas comillas, que la finalidad es... Eh, concienciar a la gente de cómo se hacen las cosas en la ganadería intensiva. Es decir, hay dos tipos de ganadería, la intensiva y la tradicional, por así decirlo, y en la intensiva hay muchos problemas que no somos conscientes como consumidores y que si fuéramos conscientes, tal vez en la cadena de producción sería mucho más eh, saludable, económico y, y rápido incluso. Pero hay muchos problemas que sin querer generamos y es lo que queremos eh, concienciar a la gente para que no se generen muchos problemas con el medio ambiente también, sobre todo. La idea de hacer este proyecto realmente venía bastante planteada por parte del promotor, por nuestro coordinador, y lo que tenía bastante claro, que una de las ideas que querían hacer era eh, que el cerdito fuera instagram, el que tuviera unos stories y que poco a poco fuera explicando en primera persona ese cerdo su vida, realmente con su proceso vital desde que nace hasta que, hasta que le matan. Entonces, eh, tanto nuestro promotor con un compañero que ya conocía antes, eh, nos propusieron eso y empezamos a mirar si era factible y si era atractivo o no. Entonces nos dimos cuenta que es una manera de comunicar bastante moderna y que nos podemos eh, vincular a un grupo de, pues de jóvenes y no tan jóvenes que les puede interesar. Entonces el hecho de ver cómo un cerdito vive que esto todo es ilustrado, no es que sea un cerdito real ni sea no, es un gif, estamos en un proceso de ilustración, nos parecía que era bastante cercano para muchas cosas, más que hacer un cómic o hacer otro tipo de, de proyecto más tradicional, entre comillas. La vida de ese cerdo es como la mayoría de cerdos de ganadería intensiva, es decir, desde que nace, por ejemplo, al día siguiente de nacer ya, le dejan de amamantar de su madre, le separan de, de su madre y de lo que serían sus hermanos y al día siguiente de este primer paso le quitan los dientes a todos los cerdos que nacen porque como después acaban tan juntos en, pues en las granjas, en las jaulas en las que están, que se vuelven violentos a veces y el primer paso para que esa violencia no se note es quitarle los dientes. Entonces, a partir de ahí va el cerdo pues, creciendo poco a poco, le van eh, hinchando, inflando realmente a la base pues, de, de pienso... Eh, en, en no óptimas condiciones, por decirlo de alguna manera educada y, y el cerdo pues poquito a poco va creciendo, entonces si es hembra eh, la embarazan hasta siete veces y si es macho pues no, si es macho le ceba mucho más rápido para poder matarlo. Nuestra protagonista realmente es, es, una, es una cerdita, es una cerda que nacerá mañana, que es el día que se presentan los, los proyectos y nos interesa ver eso, esa, esas siete veces que embarazan a, a la cerda. Durante la semana de, del proyecto de creación, a casi al final como teníamos todas las historias ya bastante claras y todo bastante metodológicamente ordenado, creamos un, un Instagram del cerdo, eh, Ceci, se llama nuestra cerdita, y, y pues a partir de ahí la gente puede encontrar las historias del cerdo. Realmente nuestro proyecto consiste en... Eh, haber hecho una especie de piloto, o sea, no, no hemos, hecho, hemos diseñado la vida del cerdo al 100%, pero las ilustraciones y la cuestión de Instagram, como requieren muchísimo trabajo, nos hemos centrado simplemente en los primeros días de vida y es lo que la gente eh, puede ver durante esa semana de, de, de proyecto. Sigue el rastro de la comida. Periodismo de datos. Media Lab.